Buenos días, soy Javier San Segundo, sumiller, eh, formador en hostelería y productor de eventos gastronómicos. Y estoy en Valladolid, en el restaurante La Malquerida, para impartir una formación de excelencia eh, en servicio en la Barra del Mar. Eh, bueno, yo creo que es importantísimo ahora, tal y como está la situación, ¿no? y, y además, después de diversas crisis, una pandemia, una guerra y demás. Eh, el aumento de los costes que ha tenido la vida, bueno, pues, eh, los clientes cada vez eligen más dónde gastan y cómo gastan su dinero, entonces yo creo que es importantísimo que la hostelería recupere los niveles de excelencia en el servicio eh, tanto en la recepción, atención y despedida del cliente como en la técnica de servicio, en las diversas categorías que existen en un bar y en un restaurante. Entonces bueno, lo que pretendemos con esta formación pues es recorrer por categorías a nivel de negocio y a nivel de servicio de, aten de atención al cliente eh, solventar un poco los errores más comunes que existen en la barra y cada una de esas categorías eh, servir eh, todos esos productos que hay en, en un negocio de la manera más excelente posible y atendiendo por supuestísimo a que lo que se persigue eh, cuando se atiende en hostelería es que el cliente se vaya satisfecho, se vaya feliz, eh, se vaya contento con el precio que ha pagado y se convierta en prescriptor del negocio eh, en el boca oreja, en las redes sociales y demás. Entonces, bueno, es un poco lo que pretendemos con esta, con esta formación. Eh, la COE ha puesto todos sus medios para que esto salga adelante y agradecido a, a, a, la, a los gerentes de la malquerida porque bueno, pues es la primera eh, que impartimos en Meaurice y ojalá sea la primera de muchas y consigamos también darle la vuelta a esa pescadilla que se muerde la cola en cuanto a las condiciones de trabajo del sector y que bueno, pues sea un sector más amable para recibir a personal para trabajar y que sea reconocido ese trabajo como, como se merece y el lugar que tiene que ocupar. Así que muchísimas gracias. Hola, soy Carlos Fermín, soy uno de los gerentes del restaurante La Marquerida y mi función principal es un poco la parte personal. Es decir, un poco lo que es el, las personas dentro del restaurante, tanto la parte de cocina como de sala. Eh, me informé sobre acerca de los cursos que tenía la Confederación de Empresarios y vi un curso muy interesante que es eh, recuperar la excedencia entre los bares. El porqué de este curso me pareció muy interesante porque debido a que hoy en día el cliente es muy exigente y demás, queremos un poco darle el mejor servicio a, nuestros, a las personas que vienen y pasan por este restaurante, sobre todo, que vienen una experiencia que tengan ganas de volver otra vez. Eh, sobre todo me interesa mucho la formación de los empleados, porque al final considero que son personas como cualquier otra empresa, otro sector. sea la hostelería es un sector que está muy achacado que mucha gente trabaja, estudia pastelería y al final lo acaba dejando, sobre todo por condiciones horarias, condiciones laborales. Nosotros queremos un poco darle otro enfoque y yo creo que empezar con este tipo de formaciones viene muy bien para ellos. Sobre todo, empezamos con esta formación, lo queremos ir contra las prácticas, que vean ellos al final que tengan un, un progreso en su, en su día a día, en su trabajo, el porqué de las cosas, pero sobre todo eso, que se sientan, que se sientan valorados y que no sean al final unos trabajadores que el día a día tiene que ser muy machacante para ellos, sobre todo el tema de horarios, el tipo de clientes, que el día de mañana pues sean personas de confianza que puedan que puedan tener su grupo, de, su grupo de trabajadores y que nos ayuden a mejorar y a seguir creciendo como, como empresarios.